Vida y estilo saludable, presenta. ¿Cómo saber si es niño o niña en el embarazo, con los latidos del corazón, y 26 trucos de la abuela más? Chica o chico, ¿cómo saberlo? Para todos los futuros padres que quieran conocer el sexo de su hijo de una manera natural, o más bien sobrenatural, existen algunos trucos que han usado durante mucho tiempo nuestras abuelas. Si esos trucos funcionan, depende de usted decidir. Para descubrir el sexo de su futuro hijo antes de la hora de su nacimiento, aquí le ofrecemos 25 consejos de la abuela entregados por uno de nuestros lectores. Hágalos todos, cuando sea posible, cuente los puntos de sus niñas y niños de sus resultados, y podrá tener una idea de sus posibilidades de tener una niña o un niño. Conozca el sexo del bebé en función de los latidos del corazón. Si el corazón de su bebé late a menos de 140 latidos por minuto, la creencia indica que está embarazada de un niño. Si su corazón late más rápido que 140 latidos por minuto, será más como una niña. ¿Mito o realidad? De lo único de lo que puede estar segura es de que su ritmo cardíaco se acelerará cada vez que vea su pequeño latido en el ultrasonido. Conozca el sexo del bebé según el carácter de la madre. Si la madre tiene un carácter melancólico y se siente pesada en el lado izquierdo, es un niño. Pero si ella tiene un carácter alegre y se siente pesada en el lado derecho, es una niña. Conozca el sexo del bebé según su cuerpo y emociones. La evolución de nuestro cuerpo y las emociones que experimentamos durante el embarazo también fueron una buena forma de conocer el sexo del bebé según nuestras abuelas. Cuando es un niño. La mujer embarazada desarrolla acné durante el embarazo. Los pezones se vuelven muy oscuros. El pelo de la pierna crece rápidamente. La piel de las manos está seca. Los pies están más fríos que antes del embarazo. Usted se ve resplandeciente. La orina es de color amarillo pálido. La nariz se ensancha. Y sufre de dolor de cabeza con frecuencia. Cuando es una niña, la orina es oscura. El seno izquierdo es más grande que el derecho. El pelo tiene un reflejo rojo. La piel de la cara está seca. Se siente menos resplandeciente que antes del embarazo. Usted tiene más cambios de humor que antes de su embarazo. Conozca el sexo del bebé según la primera palabra de su hijo anterior. Si la primera palabra de su hijo anterior es mamá, el próximo bebé será una niña. Pero por otro lado, si se trata de papá, el próximo bebé será un niño. Conozca el sexo del bebé según su libido. Si disminuye su apetito sexual durante el embarazo, es un niño. Por el contrario, si aumenta, es Conozca el sexo del bebé según su sueño. Según nuestras abuelas, si su almohada apunta hacia el norte cuando está durmiendo, usted está embarazada de un niño, mientras que si su almohada apunta hacia el sur, podría estar embarazada de una niña. Conozca el sexo del bebé según sus náuseas. Si pasa el primer trimestre sintiendo náuseas, es una niña. De lo contrario, es un niño. Náuseas matutinas las mujeres embarazadas de una niña tienen más probabilidades de tener muchas náuseas matutinas al principio del embarazo, mientras que las que esperan a un niño no las tienen. Para saber el sexo del bebé según un péndulo. Un pequeño juego divertido que se puede hacer para divertirnos, tomamos un péndulo y lo colocamos sobre su barriga o en su mano. Si el péndulo gira en círculos, es porque está esperando a una niña, mientras que si el péndulo oscila, y se balancea de un lado al otro, será un niño. Prueba del anillo. Es el mismo principio que la prueba del péndulo, cuelgue un anillo de boda sobre su vientre o su mano. Si va de izquierda a derecha, está embarazada de un niño, pero si el anillo gira, será una niña. Saber el sexo del bebé según un pañuelo. Tire un pañuelo. Si al levantarlo avanza primero el pie derecho, es un niño, si es el pie izquierdo, es una niña. Conozca el sexo del bebé de acuerdo con el método de los pulgares. Usted pone sus manos en las caderas, como cuando está molesta. Ahora mire cómo están sus pulgares. Si los tiene en el vientre, es un niño. Si los tiene hacia atrás, es una niña. Conozca el sexo del bebé según el color de sus pezones. Si sus pezones se han oscurecido considerablemente, es un niño. Si no cambian de color, es una niña. Conozca el sexo del bebé con base en el vello en las piernas. Si el vello en sus piernas crece rápidamente durante su embarazo, es un niño. Si el pelo crece más lentamente, es una niña. Debo decirle que esto no le impide pasar por el cuarto de depilación durante el embarazo. Conozca el sexo del bebé según la sequedad de su piel. La piel de sus manos está seca, es un niño. La piel de su rostro está seca, es una niña. Conozca el sexo del bebé según el color de la orina. Amarillo pálido, un niño. Amarillo oscuro, una chica. Conozca el sexo del bebé sumando su edad al momento de la concepción y el número del mes de concepción. Resultado par, es un niño, resultado impar, es una niña. Conocer el sexo del bebé según su consumo de productos lácteos. Es chico, si consume más productos lácteos. Es chica, si no hay cambio tiene preferencia por las frutas. Los antojos por lo salado, es un niño, antojos por lo dulce, es... Conozca el sexo del bebé de acuerdo con la dieta antes del embarazo. Si su dieta estuvo compuesta de lácteos y dulces, es una niña, si fue lo salado, es un niño. Para saber el sexo del bebé en función del cabello del niño anterior. Si el cabello del niño anterior termina en la nuca en B, el nuevo niño será del sexo opuesto, de lo contrario, del mismo sexo. Una variante es, si su cabello se implanta a la derecha, es una niña, a la izquierda, es un niño. Saber el sexo del bebé según la forma del vientre. El vientre puntiagudo y alto, es un niño, redondeado y hacia abajo, es una niña. Una variante es, si el vientre está apuntando hacia adelante, y usted lleva el peso hacia adelante, es un niño. Si lleva su peso en las caderas y detrás, es una chica. Pero cuidado, en algunas áreas es estrictamente lo contrario. Es decir, según la creencia popular, si lleva una niña, su barriga tendrá la forma de una sandía, y el bebé se colocará en la parte superior de su barriga, mientras que si está embarazada de un niño, su barriga estará más baja, apuntando hacia adelante y redonda como un globo. Conozca el sexo del bebé según la línea marrón. Si la línea de embarazo excede el ombligo, es una niña. De lo contrario, es un niño. Conozca el sexo del bebé basándose en sal. Ponga sal en su pecho. Si se derrite, será una niña, de lo contrario será un niño. Conozca el sexo del bebé basándose en el aumento de peso de su cónyuge. ¿Su cónyuge pesa tanto como usted durante el embarazo? Esperas a un chico. En cualquier caso, presten atención a su peso ambos. Conozca el sexo del bebé según la luna. Si el bebé fue concebido entre una luna llena y una luna blanca, es una niña, si fue entre una luna blanca y una luna llena, es un niño. Conozca el sexo del bebé basándose en cómo se agacha. Recoja un objeto en el suelo sin prestar atención a cómo se agacha. Si dobla las piernas, es una niña, si se agacha con las piernas rectas, es un niño. Conozca el sexo del bebé según el blanco de los ojos. Si el blanco de sus ojos es ligeramente amarillo, es una niña. Si es muy blanco, es un niño. Saber el sexo del bebé basándose en su acné. Si el acné aparece en la espalda y el cuello, hasta el séptimo mes, es un niño. Si no hay cambio, es una niña. ¿Ha intentado adivinar el sexo de su bebé con estos pequeños y divertidos trucos? ¿Funcionaron para usted? Comparta sus experiencias y sus propios trucos con nosotros en los comentarios.